Logramos el objetivo. Una bandana habló sobre la ducha hot con Pablo Granados. Y un día las bandanas volvieron a hacer ruido, aunque no por su música. Es que días atrás, Lourdes Fernández Valeria Gastaldi y María Elizabeth Vera participaron del segmento de Instagram de Pablo Granados, reportajes a calzón quitado, y causaron un gran revuelo mediático. Es que durante dicho encuentro, las cantantes y el humorista se animaron a grabar un video totalmente enjabonados bajo el agua. Fue un divertido ping-pong de preguntas y respuestas. Los cuatro en la ducha compartieron risas mientras Pablo les iba preguntando sobre la actualidad de la banda en medio del jabón y el agua. Mi sueño es real, con ustedes las bandana, comentó Granados. Cada uno tiene su jabón acá, agregó entre risas una de las cantantes. Ahora, Lourdes decidió contar cómo surgió esta idea, yo a Pablo lo conozco hace bastante, grabé un tema para su disco hace muchos años y siempre tuvimos en contacto. Lo sigo en Instagram porque me hace reír muchísimo y hace bastante que veníamos planeando para hacer algo con él. Y ahora grabamos varios videos que saldrán prontamente a raíz de que salió esta sección. Y destacó, nos pareció muy divertido el video que hicimos y logramos nuestro objetivo, era lo que queríamos. Estamos muy contentos y la pasamos genial. Obviamente que estábamos todos desnudos, ¿cómo nos vamos a bañar vestidos? Pablo es espectacular, es un gran compositor y muy respetuoso.